Hola, hola, buenos a todos. aquí Sobald comentando Un día de la tarde, ¿no? Y hoy venimos a Total War Troya En este DLC de Mythos, nuestra campaña con Micenas. Después del turbio final del capítulo anterior Nos encontramos en esta situación O sea, no se guardó, el juego crasheó. Ok, esto se queda así, el juego crasheó. Y estamos justo antes de completar el turno que nos llevó a aquella gran batalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? Vamos a coger, vamos a acercarnos aquí. A ver si estamos cerquita. Y vamos a darle para adelante. Vale. Que mandamos, bueno, en el turno mandamos las... Uy. ¿Ves? Ese, ese autoguardado es justo el que nos salvó de que perdiéramos todo el capítulo anterior. Que ya, ya os digo, menos mal. Menos mal. Venga, a ver si con la simulación rápida podemos volver a llegar a ese punto. A ese punto de la batalla. Vale, un trueque. Nos dan... Eh, te lo compro. Ahora, 1000 de, de trigo en positivo nos viene. Maravilloso. Así de golpe y luego ingresos por turno. Perfecto. Vale, pues nada. Nos queda saber a ver qué más cositas Porque no sé si llegarán París. Debería atacarnos. Vale, aquí es donde París nos ataca. Esta es la batalla que se nos fue. Ey, no me ayudan desde aquí. Bueno. Obvio, con esto se nos va. Vamos a librar batalla. Sí. Perfecto. Vale. ¿Será el mismo mapa? No. Uf. Que no sea el mismo mapa nos viene muy mal. Porque ya como ya nos habíamos establecido. Ya sabíamos que había, que no había. Aquí en campo abierto nos van a destrozar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aguantar aquí. En esta zona. Me gusta. Porque aquí nos... Bueno, yo qué sé. Aquí tenemos ancho, pero por aquí nos pueden... Depende de lo grande que sea esto. Pero no creo que sea muy grande. No hay esperanzas. Así que yo creo que nos vamos a ubicar por aquí. En esta zona, en este alto de aquí. Que podemos frontalmente cubrirnos bastante bien no sé si necesitaremos acudir aquí a la zona esta de aquí atrás, pero bueno dividir fuerzas no será lo mejor para nosotros, vale, continuamos y para adelante uh, uh, uh, uh. vale, yo quiero tomar esta colina, pero bueno grupo de 4 espérate, porque como nos pasa igual que la otra vez Ah, no, nosotros al 4, venga Aquí, Venga, doble línea Y listo, para adelante Ahora bien hágame en el 1 El grifo lo vamos a meter en el 2 Todos estos al 5 uh, al ya Vale, que si no me equivoco los tengo aquí Vale Y estos al 6, vale Que es aquí Vale, perfecto Así, anchos más para adelante, perfecto Agamenón aquí, dirigiendo a las tropas Y nuestro grupo 5 Lo vamos a meter aquí a... No, es que si no esta gente se va Literalmente a suicidar Vale, bueno, el grifo Vamos a ponerlo aquí por ganar visión de terreno Porque que no veamos esto, no me gusta Así que a ver el qué tal ¿Saldrán? Refuerzos. Uh, uh. Vale, pues vamos a acudir a esta batalla Instantáneamente, Grupo 3, cargamos. Grupo 4, cargamos. Grupo 5, aquí también. Grupo 6, aquí. Vale, el grupo 2, aquí. Acudimos, acudimos, acudimos. Venga, marchar, marchar, marchar, marchar. Hay que reventar a esta gente. Vale, chocamos así. Chocamos así. Chocamos así. Vosotros chocad así. Vale, grupo 4, ¿cómo está? Grupo 4 lo vamos a dejar aquí puesto. Perfecto. Grupo 5 aquí en este costado. A ver cómo nos agrupamos Grupo 6. Avanzamos incluso más. Perfecto. Uh, uh, bueno, hemos evitado la carga bien. Vale, grupo 4. Vamos a sacarlo ya hacia aquí. Vale, vamos a meterle daño. Uh, hay que cerrar esto, hay que cerrar esto, hay que cerrar esto. Vale, perfecto. Daño cuerpo a cuerpo defensa cuerpo a cuerpo. Vale, esto vamos a quitar el modo escaramuza y vamos a entrar aquí. El grupo 5 rápido cargando ahí por detrás. Correta guardia. Vamos a tenernos el grifo aquí también a luchar. Vale, esto, a ver si podemos colapsar por aquí. Vosotros aquí, perfecto. Eh, día, Uf, las arpías nos han hecho mucho daño. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a necesitar mucho apoyo con esta gente, ¿eh? Venga, la llamada de la unión está bien. Grupo 6. Podemos rotar aquí. Es que vamos a necesitar limpiar eso, pero rapidito. Vale, grupo 5 aquí. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Grupo 5, aquí, chocate cara y aguantad el tirón. Como se pueda. Venga, gaminón, aquí. ¿Qué estás esperando, chico? Han hecho huir a tus guerreros. Oh, vale, nos movemos en aquella dirección. Agamemnon va a sacar bajas de ahí, seguro ¿Dónde está nuestro grifo? Vale, no, si esta gente está huyendo ya Nosotros nos vamos a pegar aquí y listo Vale Agamemnon se ha llevado un héroe por medio Aristía, vale, esto es importante Para curarse Vamos a ver si podemos llegar aquí rapidito Venga, esto está bien ¡Opa! Venga No pares, Agamemnon, no pares Venga, venga, venga, que hay que llegar, que hay que llegar, que hay que llegar, tienes que salvar la vida. Es que pega muchísimo, tú. Pega muchísimo, muchísimo. Venga, cuerpo a cuerpo lo revientas a Gamenón. Uh, no te puedo creer, digo, se me ha congelado otra vez esto. Vale, vale, vale Grupo 5 Vamos a volver aquí a la carga De hecho, vamos a coger una unidad Para volcarla aquí Exacto Y eso lo liberamos Perfecto Vale, a menos, ¿qué tal está aquí oh, no, no, no, no no Dejamos de perseguir esto, por favor Es que este tipo de cargas o peleas Sin sentido a nosotros nos viene Fatal Vale, vale, vale, venga Agamenón, dale duro Aguanta, tú puedes Vale, vale ¿Cómo está nuestro grifo? Es, es importante que esto esté controlado Vale, una buena carga aquí A ver qué tal podemos hacer ahí Maravilloso Maravilloso Vale Vale, vale, Agamenón, sal de ahí Y vente aquí por el otro héroe es que te da igual todo a ábrete, pa ábrete paso Y revienta su hero Vale, aquí otra carga Esto va a estar bien aquí Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Todos fuertes ahí con Agamenón. Venga ¿Qué tal está nuestro señor? Un poquito feo ¿Qué es lo que mejor podemos hacer con el grifo? Vale, a ver si por aquí... Bueno, y aquí... Uf, no, van a faltar buffos para menón, eh. Uh, y se cura. Él está empezando ahí a curarse. Eso nos va a venir muy, muy mal. Sí, porque encima ya hemos perdido la aristía. Sí, y él está full, se muera Gamerón. Ah oh, tío! Y la anterior batalla la habíamos ganado Esto me da una rabia brutal No os lo podéis ni creer ¡Oh, vale, no! Literalmente, no, no nos queda nada que hacer aquí ya ¡Oh, qué rabia, terreno. Y, pues, claro, sus curaciones han sido súper efectivas No, no, es que no tenemos a nadie a quien recuperar no, no podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. Uf. ¡Uh! El grifo que no se muera. Mmm. Márchate, hijo mío, márchate. Vale, se marchó. Bueno. Ah, oh, Derrota ajustada, tío. Pero es que era una victoria. Este, este mapa nos ha sido menos favorable. Que el que jugamos en el capítulo anterior Pero sin duda, ¿eh? Sin duda No teníamos los mismos cuellos de botella Teníamos que luchar en un sitio más abierto aún Claro, me han derrotado Bueno, hemos matado dos héroes No hemos tenido tantas bajas, ¿eh? Bueno, de 2000 ellos han perdido 900 Uf, Bueno es que se ha hecho lo que se ha podido Vale, nos batimos en retirada Y a ver, uh, bueno pues no, Pero ahora te destruyo Jipan, nos ha puesto ahí uno Cualquiera con un garrote, vale Vale Vale, vale, vale, vale La revancha ¿Ves? Este sí que era nuestro mapa Este sí que era nuestro mapa Teníamos nuestras zonas aquí Con esos cuellos de botella Que queríamos, bueno Yo qué sé Vale Nada, vamos a hacer una fila ancha Bueno Más o menos ancha Que estemos ahí, exacto, en el centro compactos Un grupo 2 aquí para el flanqueo Como ya sabemos Vale, y vale El grifo para nosotros va a ser la clave Vale De hecho, vamos a meter el grifo en el otro lado y vamos a cambiar a estos dos de sitio. Vale, y el mismo vamos a hacer ahí. Vale. Vale... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale... Son todo lanceros... Absolutamente todo... Vale, nosotros tenemos que ir a romper antes que ellos... Vale, adelantamos un oculta. poquito Vale, cargamos aquí Sin dudarlo, sin dudarlo, sin dudarlo Vale, con este grupo vamos a cargar por detrás Y nos lo vamos a pasar pipa Vale, vale, perfecto, perfecto. Uy, aquí en el flanco izquierdo vamos a necesitar bastante, bastante, bastante apoyo. Vale. Vale, vamos a liberar esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. De hecho, todo el grupo 2 aquí lo quiero Vale Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, venga Nada, no, no tiene nada que hacer maravilloso ah, maravilloso pues nada vas y lo cascas vale grupo 2 perseguimos yo todo el mundo persiguiendo venga ese grifo qué le pasa y nuestro señor aquí persiguiendo vale eso es la victoria está al alcance de la mano por qué no perseguimos victoria ya la tenemos en la mano, lo que pasa es que vamos a aguantar para hacer todas las bajas posibles aquí no se salva ni el tato Uy, ¿a dónde vais? a ah, esto huyen, están desmoralizados Para ¡Ese grifo! venga a hacer daño campeón venga, eso es, que no se salva nadie Ay, ay, cómo tiene que ser. Una de tus unidades. Se ha sin munición. Vale, nada, y con esto ahora en cuanto se salgan por el margen, cerramos y listo. Ay, el grifo se me quedó ahí. Me Nah, vale, finalizamos batalla y listo. No vamos a perder más tiempo en esta masa. Bueno, está bien, está bien, está bien Hemos sacado cositas Me gusta, contento 38 pérdidas solo, eh Y el 300, o sea, medio ejército ha perdido aquí Con la tontería Luego vamos a ir a buscarlo, eso está clarísimo, ¿no? Pero Necesitamos un buen general para recoger El... Uh, qué bueno Un buen general para recoger La herencia de Agamenón, Que ha vuelto a morir en combate Vaya, por Dios Vale, moral No, vamos a coger Vamos a coger soldados Porque si no lo vamos a tener feo Otra vez Lo que no entiendo es cómo es posible Que esté equilibrado El combate teniendo él La cantidad que tiene Y nosotros seamos los que seamos eh Bueno, pues nada la playa de Torico Es este capítulo Porque llevamos literalmente tres batallas en el mismo punto Con el mismo ejército Contra los mismos tíos que venían Bueno, bueno. Tengo unas ganas De coger, acabar la región e ir a Troya, a a Por ellos, vale, ellos tienen refuerzos Por ahí, la, la Zona es la misma Vamos a poder Mmm. Es que a lo mejor aquí arriba y esperar... Eh, nos va a tocar hacerla, eh. Nos va a tocar hacerla. El grupo 4 que lo vamos a plantar aquí arriba Vale Y con nuestro Grifo aquí para dar visión Bueno, cuidado, eh El grifo vamos a salvarlo porque ellos tienen un héroe De proyectiles Que está feo, feo, feo Vale A ver, calor, moverse Yo no me voy a mover bueno, se va, obvio se va a esperar que vengan todos los refuerzos. Nosotros nos desmoralizamos. Por no hacer nada. Es que, claro, la cosa. A ver quién es el listo que baja de su atalaya, ¿sabes? A ver, vamos a otear con este. Y vamos a bailarle un poco el agua. buena carga y nos vamos oh, oh, oh, oh, oh, oh. vale bueno no hemos sufrido tampoco tanto daño está bien, no está mal, no está mal Uf, me ha tirado eh me ha tirado te iba a decir, le estamos gastando la munición, pero me río yo de gastar la munición a este hombre. Tus guerreros han detectado enemigos uh, ocultos. Curioso. Vendrá a buscarme al grifo. De la munición, ¿eh? ¡Oh! No te quieres parar, hijo mío. Es importante. Esto nos da mucha visión y me encanta. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Son buenos disparos, son buenos disparos. Vale, vamos a traer el 5 aquí. Vosotros aquí. Eso es. vale están atacando a tu héroe vale, el 5 Muévete, hijo mío, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, vale Es que estamos luchando por dos, tú No me había fijado yo tampoco en ese detalle importivo la sanación es horrorosa No, esto nos mató Vale, vale, volved ahí sobre vuestros pies Vamos a perder el grifo Debemos verlo Vale, vamos a cargar por detrás. A ver si podemos cargar por detrás. Venga, la que te cuento. Están rodeados por Una todos lados. De se ha quedado sin munición. Venga, vamos a pasar a pasar de esta gente. Vale, pues si sin es munición por power hijo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que no se puedan. No puedan huir de combate libremente. Eso es, eso es, eso es que los pillemos súper fácil. Ah, cuchillo contra estos. Vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, por los gigantes. Vosotros aquí. Tus guerreros se están reagrupando. ¿Dónde? Vale. y contra este señor colapsamos aquí podemos? sí vale, vosotros aquí vosotros aquí está bien vosotros aquí, cuerpo a cuerpo, vale podemos matarlo? Vale, vale, vale, vale. A ver si podemos colapsar todo lo que se pueda. Mmm, nos viene genial. Venga, lo matamos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Vale, vosotros pues acompañad aquí. Venga, venga, venga, venga, eso es venir a colapsar aquí vale, voy a, voy a quitar el grifo de aquí de esta zona y vamos a llevar a otros lugares donde combatir que me sean más útiles vale, continuamos aquí, vosotros aquí Uh, podemos apoyar aquí aquí vamos a ser más útiles vale, lo tumbamos nos llevamos a esta gente de aquí de cuchillo también Bueno, de jabalín. Los caramutadores Vale, vamos a dejarlo justo aquí Dos de garrote Vale Ah, el grifo lo hemos perdido Se fue, se marchó No sé si tenemos baja o... Venga Una buena carga ahí Bien Vale Recuperamos a esta gente aquí en medio de la batalla Perfecto ¿Vale? Vale, vale, vale, vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, nada. No pueden con nosotros. Muchas bajas, pero bueno. Una actitud de hierro. Perfecto. Dos ejércitos, ¿eh? Nos hemos fundido dos ejércitos aquí. A por él. O sea, lo matamos. Lo matamos. Pero vamos, ¿de qué forma? ¿De qué forma? y ¿Vosotros perseguir a estos? Dime que nos lo llevamos, pero a la tumba se va este señor. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Que ellos siguen persiguiendo... Nada, este lo tenemos que matar, pero ya. Lo tenemos que matar, pero ya. Perfecto. Vale, pues nada, listo. Finalizamos batalla. Maravilloso. ¿Nuestro grifo no sé si ha muerto? Pues creo que sí Creo que... Ah, bueno, le queda una rayita ahí Uf. Vale, bueno Veremos a ver si ha fallecido, ¿no? Ahora en el reporte de bajas Bueno, se intentó Ojo, dale Ahí, buena eliminación No ha muerto No ha muerto, no ha muerto Un 11% me lo queda Perfecto Paris está te... París, vamos a ver. Uh, se me muere el grifo. No. Vale, pues vamos a ir a por ello. Aunque sea todos a muerte ahí. El, el grifo lo dejamos quitecito lejos. Y ya está. Que no se nos muera. Porque la autosimulación era matar el grifo. Menos mal que me he fijado. Vale. Eh, vale, tú aquí. Y el resto en un grupo. Aquí, yeah. Cargar. Tú muete por ahí. Jesús. Y pero. Y este hombre. Es que no, no he entendido la verdad. O sea, es un héroe contra todo el ejército, literalmente. ¿No? Ah, bueno. Victoria, pero.. Finalizamos batalla porque es Matarlo Tres bajas, ¿sabes? ¿Se queda como restante Y es una derrota y no se muere? ¿O? Ah, pues sí Ah, no No te vas a morir No te vas a morir No te puedo creer Ven otra vez a por mí si te atreves. Es que además, ahora voy a ir yo a invadirte, campeón. Uy, los Dardanos, ¿qué hacéis ahí? Vale, necesitamos un nuevo ejército. Pero señor, no tenemos recursos. Lo que dije, un nuevo ejército. Me c... mm. Están en guerra contra Aftía, ¿eh? ¿Y no somos capaces de tumbarlo? No. Contraoferta. Tratado de paz. Y encima te haces vasallo. Ni de milagro, ¿no? Vale, pues nada, a tu casa. Ojo. Vale, ok, esta gente son más o menos. Nos dan madera y nosotros a ellos piedra. No, uff, no, te lo tengo que rechazar. Te lo tengo que rechazar. Beocios. Uff, vale, han salido a defenderse ellos en su ciudad. Es que el asentamiento es una pasada. Vale, pues nada, no, nos marchamos a nuestra casa, literalmente. Vale. No vamos a poder, eh. Es que ahora tenemos que bajar con ese ejército a defendernos de los. Uh, Has alcanzado a ver? un momento crucial en tu expedición. Vale. Se te presenta una decisión sobre la que debes reflexionar detenidamente, pues tu elección sin duda afectará a la batalla que se avecina. Los antiguos reyes argivos se enorgullecían de la fertiliz... fertilidad de los territorios del Lerma que les había regalado el mismísimo Poseidón. Por aquel entonces, la Hidra dormía y crecía engordando a base de corderos sacrificados y viajeros extraviados. A las gentes de Lerna no les importaba compartir parte de sus abundantes rebaños. A fin de cuentas, era la propia Hera quien exigía que se alimentase su mascota. En cuanto a los viajeros, te preparas para ser uno de ellos. Aunque esperas no compartir su suerte. Partiréis en busca de la inmortal cabeza del monstruo, enterrada por Heracles después de abatirlo. Lerna ya no como antaño, se ha convertido en una tierra envenenada y yerma desde que el cuerpo decapitado de la Hidra maldijera sus campos fértiles y sus arroyos cristalinos. Ya ningún forastero se atreve a hollarla salvo tú. Más vale que te prepares. Buscar compañeros resistentes, aceptar ayuda de los seguidores de Yolao, el amigo de Heracles. A buen seguro sus seguidores entablarán amistad contigo. Buscar seguidores entre los lugareños Uff Pues es que o uno o otro Vale, vamos a buscar seguidores entre los lugareños Uh, ¿qué ha pasado? Ah, a han herido, ya yeah. Y no tengo gente para medir, eh oh, A ver... Odio a los troyanos Las valijas aquí a rosa. Vale, me voy a quedar con el cino. Aunque que sea. Que sea. No, me voy a quedar con el cino y nos lo vamos a llevar para adelante. Sí, porque no tengo ningún otro, ¿no? Sí, no tengo ningún otro. Vale. Ojo, algunos de los lugareños aparecen extrañamente deseosos de acompañarte a Lerna. La mayoría son hombres menudos y adustos, antiguos habitantes de las aldeas que rodean el lago. Cuando les preguntas por qué quieren volver, muchos recitan una letanía de desgracias que los dejaron en la miseria cuando las tínagas comenzaron a cernirse sobre sus cosechas y envenenar el grano, y te cuentan que fueron a pedir ayuda a los vecinos del noreste ajenos aún a la catástrofe. Nadie se la prestó, a muchos los esperan sus familias y posesiones más preciadas, y ahora han reunido el valor necesario para tratar de librar la tierra del mal que la queja. Al escuchar sus historias comprendes que sucede algo malo en los alrededores de Lerna y tienes la funesta sensación de que sabes lo que es. La expedición ha ganado honderos, argivos e incursores argivos. Vale. Con paso firme, jipan. Vale. Un uh, de precisión con éxito. revelar transgresión. Fracaso. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale, Ok, volvemos sobre nuestros pies. Ok, ¿qué le pasa a la expedición? ¿Qué hemos ganado? Aquí está esta gente. ¿Qué, qué hemos ganado? Ah, estos, los incursores argivos, argivos y los honderos argivos. Vale, bueno, eh, gente, no está mal. Iniciar batalla de aventura. Uh. Oh, ¿Qué ocurre exactamente? Mostrar oculto. A Ah, vale, para estos son los efectos. Vale, no, es lo que hemos traído entre nosotros. No lo sé. Bueno, veremos qué ocurre. Vale. Ahora, con esto... Tal y como estamos aquí... ¿Hemos tenido movimiento por esta zona? No. Vale. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Que ha sido una intensa tarde. En las playas de Tórico. Defendiéndonos contra los ejércitos de París de Troya Pero bueno, las cosas van a cambiar Vamos a pasar al ataque Vamos a asediar nosotros A ver qué tal sale esto Así que nada Ahora bien, lo de siempre Recordar, seguidnos en Twitter los dos, tanto a Keiko como a mí Que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También recordar, seguidnos en Twitch Abrimos directo de vez en cuando Jugando Juecitos